¡Hola, buenas! Hoy vamos a ver las ecuaciones del plano. Son tres. Eh, vectorial, paramétrica y general. En principio son esas, ¿vale? Entonces, en este problema, lo vamos a hacer como un ejemplo para que sea más sencillo, nos dan un punto y dos vectores. Que con eso podemos definir un plano, pues podemos definirlo de varias formas, pero esa es una. Y vamos a ver cómo se va pasando de ecuación a ecuación. Entonces, nos dan el punto 1, 1, 1, un vector director 1, menos 1, 1, y un vector director 2, 3, 1. Vamos a empezar por la ecuación vectorial, después pasaremos a la paramétrica y de ahí a la general con un método, normalmente se hace una forma con determinante, porque voy a enseñar una mediante el producto vectorial, que es muy sencilla y vais a ver que es fácil, ¿vale? Entonces empezamos por la vectorial, la vectorial es muy sencilla, vamos a empezar a teóricamente, son los x y z igual, vale, perdón que un poco, igual al punto, ¿vale? si vamos a, vamos a llamarlo a su 0 a su 1 y A sub 2, ¿vale? Las, las tres componentes del punto, si queréis. Más un lambda, el primer vector, las tres componentes, U sub 1, U sub 2 y U sub 3. Perdón por el vector, porque esto no debería ser verdad. Son las componentes del vector, no son vectores, son las componentes del vector. Más otra constante, por ejemplo, el mu. Y el segundo vector, ¿vale? Si le vamos a llamar a V, pues V sub 1, V sub 2 y V sub 3. Por lo tanto, traduciendo esto, es muy sencillo, ¿verdad? Solo x y z, pasando a nuestro problema particular, el punto 2, uh, pero no, 1, 1, 1, que es el punto que nos dan en el enunciado, 1, 1, 1, más un lambda, el primer vector, que en nuestro caso es 1, menos 1, 1, y más un 1, 1, y el segundo vector, 2, 3, 1. Y esta es la ecuación vectorial, ¿vale? pasar de esta la paramétrica es muy sencillo. Porque la paramétrica es aquella en la que aparecen la x por separado, la y por separado y la z por separado en función del punto y de los dos vectores. Entonces simplemente seguimos, tenemos que igualar y operar con vectores, porque simplemente x es igual a 1, la primera componente del punto, más eh, una constante por un vector, era multiplicar la constante por cada componente del vector, entonces más lambda, uno por lambda más lambda y más 2 nu no. la segunda igual 1 el punto más bueno perdón en este caso menos menos lambda más 3 nu no. y z pues 1 menos eh, más lambda perdón 1 por lambda y más nu no. entonces esta es la forma continua muy sencilla verdad eh, Si os fijáis aquí, aparecerá el punto las tres componentes, aquí aparecerá el primer vector, u, que lo hemos llamado, y aquí aparecerá el vector v, y esos tres componentes. ¿Cómo pasamos a la forma general? voy a borrar y lo vemos, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a la ecuación general. Es muy sencillo, podemos empezar a partir de los datos o de la cualquiera de las dos ecuaciones que hemos visto anteriormente. Vamos a empezar por esta, pues trabajamos un poco con ecuaciones, pero que es muy sencilla, pues tenemos el punto y los dos vectores. Entonces, si os acordáis, si habéis visto teoría, el vector, el vector general el vector, eh, la ecuación general contiene eh, un vector, viene dada por un vector y un punto. ¿Qué vector? El vector normal. ¿Qué es el vector normal? Es el que está perpendicular al plano. No solo lo que contiene el plano, sino el que está perpendicular al plano. Si os fijáis, nosotros estamos, estamos en esta situación. Tenemos un vector U, un vector U de verdad, los vectores que nos han dado que contiene el plano, un punto por ahí, que ahora mismo no es indiferente pero que nos dice que es este plano, y no es que está aquí arriba, es que está aquí abajo, es ese plano. Entonces, eh, nosotros buscamos un vector aquí perpendicular, que sea nuestro vector normal. Si os fijáis, vosotros habéis dado una cosa en teoría, y en la práctica, que se llama el producto vectorial. Que daba dos vectores, hacemos el producto vectorial de ellos, y conseguimos un vector perpendicular a ellos dos. Entonces, si tenemos dos vectores como tenemos, que definimos un plano, y hacemos el producto vectorial a esos dos vectores, conseguimos un vector aquí perpendicular, pues no nada, ¿verdad? que será nuestro vector normal de plano, pues lo hacemos hacer eso, con los dos vectores, hacemos el terminante, que es muy fácil, le de esa y obtenemos la ecuación, ¿vale? entonces vamos a ello, entonces es I, J, K, ¿vale? determinante, primer vector, 1, menos 1, 1, 2, 3, 1, ¿vale? entonces se hace esa de siempre, primera diagonal, menos I, ¿Vale? Primer triángulo más 2, J. Y P diagonal, primer triángulo, segundo triángulo, más 3, K. Menos, acuérdate siempre este menos, yo lo hago así, menos un paréntesis para que no me equivoque con los signos. Entonces, menos, y ahora este dibujito de aquí ya que no, no sirve para estar un poquito más cómodo. Vamos aquí, pero que lo hayan entendido con el dibujo, siempre es bueno dibujar las cosas porque la mente funciona siempre mejor con dibujo, ¿vale? Entonces. Menos a la siguiente diagonal, menos 2k, la diagonal contraria. Primer triángulo, más j. Parece una i, una j, un primer ángulo, Y más 3i. ¿Verdad? De diagonal y los otros dos triángulos. Y entonces ya agrupamos. Menos i, menos, esto es un más, cambia de signo, menos i, menos 3i, menos 4i. Aquí 2J, aquí hay un más, cambia menos, 2 menos 1, menos 3J, R4, un poquito mejor. menos 4I, vale, vamos, menos 3J, y aquí tenemos 3K, menos menos más, más 5K, entonces tenemos que la componente X, la componente Y y la componente Z, entonces nuestro vector normal será el vector. Menos 4, menos 3, 5. Entonces si nuestro plano en forma general tendrá la forma Ax más by más Cz más una constante D. Es igual a 0, ¿vale? Aquí tenemos A, B y C, serán nuestras componentes del vector normal. Y B los tendremos una vez con el vector, sustituyendo un punto que contenga el plano, y obtenemos tenemos con toda la constante. Entonces, lo hacemos lo primero. ABC menos 4X menos 3Y más 5Z más b. ¿No? Entonces ahora tenemos que hallar el valor de esa constante D. ¿Cómo lo hacemos? Como ya he dicho, sustituimos el punto que contiene el plano, que sabemos que es 1, 1, 1. Sustituimos las componentes. Entonces, si aquí, por 1... Por 1 y por 1. Tenemos menos 4 menos 3, menos 7, más 5, menos 2, más D igual a 0. Por lo tanto tenemos que D es igual a 2. Entonces ya tenemos, conocemos todas las constantes de nuestra ecuación general del plano. Que es menos 4X menos 3Y más 5Z. Ya os digo, el vector normal más nuestra D, que vale 2. Y ya tenemos todas las ecuaciones mm, posibles de nuestro plano. Como veis muy sencillo. Hay otro método con el que se puede hallar la ecuación general, pero un poquillo más feo, con determinante un poquillo más largo. Creo que este es más intuitivo, se puede pensar en el examen, se puede meditar un poco, siempre es bueno, no puedes tantas cosas... Y hacerlo. Pero si queréis aprender otro método o lo que sea, lo preguntáis por el foro, por Twitter, por Facebook, donde queráis. Y lo explicamos igual, ¿vale? Que los dos son igualmente válidos. Espero que haya servido, que hayáis entendido. Y las dudas que tengáis, no hacen más que preguntar, ¿vale? Ya sabéis, pase, aprende, comparte y enseña. Nos vemos en la próxima.